presentamos el editorial hoy titulado el tiro de gracia con 250 fallecidos por COVID-19 en el mes de enero estamos cosechando lo que sembramos en diciembre y con la apertura de diciembre también logramos alcanzar una cifra que ronda los 54 mil contagiados sueltos Ahora los centros para el control y la prevención de enfermedades en los Estados Unidos han colocado de nuevo a la República Dominicana en un nivel 4 de la pandemia. Y como tenemos una semana de desenfreno, se podría reportar otra super cosecha a final de abril. En vez de abrir, las autoridades deben cerrar más y no seguir con el jueguito de amagar y no dar, porque la Semana Santa podría ser el tiro de gracia. Ojalá que ese tiro... No se te pegue. Hasta el próximo comentario.